Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel bueno, ser... Hola chicas, buenos días, buenas noches <ríe> Buenas noches, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Esta soy yo, sí, no es que me he vuelto majareta del todo, no, no Es que fui a Primor y vi esta mascarilla que se mete en la nevera Y se refrigera y después te la pone en la cara y se te queda la cara más dura de la que lo tenía yo antes. Bueno, no, se te queda la cara muy fresquita. Y además, si tiene alguna inflamación o algo, pues se te desinflama. No es una mascarilla para salir para la calle. Pero quería que la vierais porque de esto va el haul de hoy. De unas cositas que cogí en Primor y en alguna tienda más. Pasamos a la mesa. Nos vemos. Pues quería enseñaros unas poquitas de cosas. Que fui a la tienda Primor... Y compré unas poquillas de cosas que bueno que me gustaría enseñaros, fui a una de las tiendas Primor, porque aquí la verdad es que hay muchísimas Entonces voy a enseñar lo que me traje de allí, Hola, me traje estas cuatro brochas de, de silicona, ¿vale? Que son pinceles de maquillaje, ¿vale? Vienen aquí, me costaron a 2.99. Y las compré porque porque tienen varias puntas. Y digo, bueno, pues más chiquititas, más grandes. Y aquí, pues no tengo de las chiquititas. Y dije, bueno, por lo que cuesta. Si ya una vale casi un euro. Digo, bueno, pues me las llevo. Ay, ¿Y viene? Vamos, que anda que la brocha la van a robar. Madre mía. 4, de por todas. Ah, ah, no te digo. Ay, ay. Bueno, pues estas cuatro brochitas son de silicona. ¿Veis? Esta que sería la que más usamos nosotras. Después trae esta que es biselada. ¿Veis? Y más chiquitita. Después trae esta que parece, no sé, la es planita y después la punta redondeada y esta otra que parece una espatulilla mira, ¿veis? es más gordita que esta es de distintas formas mira, me costó 2,99 mira, me compré este pasado que me costó un euro y es así, tal como se ve, es una pincita no es pasado pasado, es una pincita pero me gustó por eso porque es muy es muy sencillo, es como un botón dorado ¿ves? y detrás llevo una pinza y me gustó y dije bueno pues me la voy a llevar y me traje esta después compré estos bolígrafos de de papá noel ¿ves? que me costaron también un euro y que voy a quitarle la, unos para regalo, compré dos uno es para regalar para una amiguita mía y el otro es para aquí el otro estaba también para aquí yo por lo menos lo he puesto por aquí bueno, compré dos aparecerá por algún lado compré dos, ¿vale? de estos brillos labiales pues me encontré con este que es este cucurucho y este otro que tiene tres bolas de lado y también es un cucurucho me compré este porque el que yo tenía lo he regalado. Y me compré otro. Valen a 1,99 cada uno, ¿vale? Y me compré este para mí. Porque el otro ya lo he regalado. Y este, que es un perezosa una perezosa. Mira, lleva ahí una, una florecita. Mira qué graciosa. ¿Veis? Y, y la cogí también, pues para regalar. ¿Qué más? Mira, compré también. Ay, mira, aquí está. ¿Ves? Que yo sabía que había comprado dos. Aquí está el otro. ¿Ves? Compré dos iguales. Este también, que me voy a quitar el precio. A ver, yo los coloco aquí. De momento ya nada más que tengo que mandar uno. Así que, si, bueno, el año que viene yo no lo uso, la verdad. Eh, me sale pues cualquier otro intercambio, cualquier otro regalo, pues pues lo meteré. Pero de momento lo dejo aquí en, en, mi, en mi cuarto. Y lo pongo ahí, con los demás. ¿Vale? Esto para tirarlo. ¿Qué más compré allí? Mira, compré esto. Que es para el baño. Es un masajeador de ducha para darte... y aquí quitarle la correilla. ¿Veis? Para darte masaje, bueno, pues aquí moviale lo que pone. Es un rodillo manual con múltiples propiedades. Elimina la celulitis, estimi, estimi estimula el flujo sanguíneo ¡ala! estimula el flujo sanguíneo reactiva los músculos cansados y tonifica la piel recuperando su vitalidad y elasticidad. materiales seguros para el uso corporal 100% ecológico vale. los rodillos aportan un doble efecto de masaje y yo lo quiero sobre todo para las piernas vale. Así, para la ducha o para afuera pero vamos, yo como es plástico se puede meter en la ducha y este costó 1,99, 2 euros pero <coughs> creo que, que bueno, que merece la pena y lo cogí compré también para regalar, mira no me digáis para maquillarse y desmaquillarse y compré esta felpita de conejita con la zanahoria y me encantó y dije ea, pues para la buchaca y también para regalar pues compré esto que sabéis que es, no que es una gafa que se meten el compredo y las dos son para regalar es una gafa que se meten en la nevera no en el congelado en la nevera entonces esto se enfría y cuando ya por la noche te haya limpiado la cara y tal te lo pone un ratito hasta que ya no notes tú el frío y te lo metes y te lo pone y hace que aparte de que la circulación se activa eh, también lo que hace es bajarte el hinchazón, el frío, ¿vale? Y lo compré pues para para un regalo. También para una amiga. Esto, para, para ahora para Navidad, dárselo de regalo. Esto y esto. ¿Qué más? Compré esto, que me encantó. Y dije, ¡Uy! Esto lo tengo que llevármelo. Y me lo compré. Y me costó a 1,99. Y es una libretita. Pero si le quito el... A ver. Es una libretita que es un búho. ¿Vale? ¿Veis? Mira. Y es muy mona. Y también la cogí allí. Que también es para regalar. Esta. ¿Vale? Y es muy blandito el, el este. Compré... Eh, mirad, esto que es un casto y es una mascarilla labial de noche, vale, esto se echa para por la noche, es un casto, mira, te lo echa y te va a la cama, vale, y me gustó y además es que te sirve hasta dado, no lo pones en la mesita de noche y te queda buenísima. Y entonces pues dije, bueno, pues me lo voy a comprar. Es una máscara, eh. Es como las mascarillas que nos echamos en la cara o en el pelo. Pero para los labios. Y por último enseñaros... Ah, no, por último no. Enseñaros que también me compré... Porque me compré la otra vez un gorro de ducha, pero es literalmente un gorro de ducha. Es decir, que si acabas de ir a la peluquería o ayer fuiste a la peluquería y te peinaste y tal, y ahora no te quiere mojar la cabeza, es un gorro para no mojarte la cabeza es de plástico. Pero lo que yo buscaba en realidad era esto, que es para cuando ya te has lavado la cabeza, ¿vale? Te lo pone y te hace un nudo. Aquí lleva... ¿Vale? Que se pondría así y aquí enganchado. ¿Vale? Y es para salir de la ducha. Y me gustó también el, el este que tenía, el estampado, y, y lo cogí. Esto, la verdad es que viene muy bien para la hora de salir del baño. A mí me va genial. Este es el turbante. Y este costó también. Porque había otros, pero eran muy caros porque eran de Disney. Este me costó 250 el de Disney costaba 7 euros. Y no, pues este, que es muy chulo, es de chica y tal, y es rosita, pues este me compré. Y por último enseñaros que me compré esto, que es como dice Rosa, para plancharse la cara, pero además este se mete en el frigorífico, ¿vale? Se mete en el frigorífico, con lo cual estas bolitas que llevan aquí, se enfrían, se ponen grandes y cuando ya tienes la piel limpia por la noche, pues te estás dando masaje, ¿vale? Y este me costó 2,99. ¿Ves? Os lo leo. Dice modo de uso, poner el rodillo en el congelador, no en el frigorífico. Este sí, este no se puede poner en el congelador, ¿eh? Este sí, porque esto... Y se si te, te queda dura. la cara más dura de la que lo tenía yo antes. Y el otro no, y entonces dice, eh, bueno lo leo Poner el rodillo en el congelador 15 minutos antes con la cara ya limpia Pasa el rodillo alrededor del contorno facial durante uno o dos minutos después de su uso Lavar el rodillo y secar, guardar en un lugar seco o en el, en el frigorífico Se recomienda un uso diario El material es de PVC transparente, es Rolón porque, bueno ya lo veis el rolón y el rodillo eh, PVC transparente, role is bed, rodillo de acero inoxidable con mango de plástico y cuenta de hielo en dentro del rodillo, ¿veis? y dice que es un rodillo de gel frío que calma la piel, previene la arrugas, reduce los poros el estiramiento y quemadura después de la exposición al sol dándole más vitalidad al rostro y se si te queda la cara más este es dura de la que lo tenía yo antes ¿veis? que me parece que es muy muy chulo y además fresquito, yo que siempre estoy muerta de calor y allí que siempre hace mucha calor ahora lo voy a meter en el congelador y esta noche os lo probaré y ahora os enseñaros que ya sabéis que la otra vez me compré un <coughs> un perfume de este, de cereza y me ha encantado ay qué bien huele y todo lo que dura mi flor se ha puesto de color naranja y dura ay ay y cómo huele mm, me encanta cómo huele y entonces cuando yo termine aquí voy a, cuando ya limpie el suelo y friegue y tal pues lo voy a poner aquí para para que perfume este cuarto el otro lo tengo puesto en mi dormitorio y os puedo asegurar que da mm, gustazo entrar en él bueno pues todo esto fue lo que yo eh, compré en primor y fui al tiger no no me he vuelto loca no no todavía no y muy caro todo carísimo mirad compré esta bolsa que aparte de que me sirvió para traer las cosas que compré aparte es para eh, un intercambio de navidad que tengo que, es el, que lo tengo que dar en mano pues lo voy a meter en esta, en esta bolsita. Y, y bueno, pues ya me lo la compro porque la estaba buscando un saco más estilo Papá Noel, pero no la he encontrado. Voy a poner aquí la bolsa y os enseño lo que en, en Tiger compré. Compré esta cinta de terciopelo verde, tiene 2 centímetros de ancho y trae 5 metros. ¿Veis? y me encanta este verde este verde me gusta mucho compré pegatinas estas que me gustaron mucho son planitas no tienen relieve que son distintos animalitos pues con una pasada o vestidos de de navidad ¿Veis? y me gustaron y, y los cogí estos se pueden quedar de pie vale se pueden meter por ejemplo en una bola de nieve y se, no tienen por qué ir pegado a ningún lado que se quedan así ¿Vale? Estos, que son igual, se pueden quedar de pie y son de, bueno, de Santa Claus. Estos, que estos no se quedan de pie, son bolas de, de nieve con distintos motivos. Que me parecieron monos y los cogí. Y después de Goma Eva cogí estos porque este año he terminado con todos los muñecos que tenía de jengibre. Y estos, de Papá Noel. ¿Vale? Cogí estos dos y también, Estos costaban a un euro Y estos también a un euro Pero de 50 céntimos, nada Cogí esta cajita Que viene con estas mmm, Piezas de madera Gorritos, campanas, botas y regalos ¿Mm? Y me traje esta, había varias y me traje esta Ah, mira compré esta figura Que es Papá Noel, Mamá Noel y la niña eh, y me la compré costaba me parece que 3 euros porque tengo una bola gigante y quisiera meterla en una bola para colgar en el árbol no es que estén sean una figura súper guay ni súper bonita ni que los rasgos sean preciosos pero bueno no están mal a mí no me gustan así a mí me gustarían un poco más vintage más envejecida así que lo mismo le doy una patina eh, con con cera y, y betún de judea porque no me gusta tan así tan llamativa pero bueno no es tan fea ¿eh? pues esta la cogí había más pero solamente me traje una dije a ver cómo sale y si sale bien ya compraré la me traje esto ya para san valentín que es un rollo de celo de 5 metros para envolver paquetes. ¿Veis? Y llevan corazones. Y digo, bueno, pues, pues San Valentín tintín, si me sale algún algún trabajo. Mira, encontré esto que eran los únicos que quedaban. De animales con... Pues no sé, con vallicornio o pecicornio, gaticornio. Y no pensaba comprar nada de gaticornio, pero bueno, no es para mí, es para regalar. ¿eh? Un euro costaban. Y compré uno, el único que quedaba. Esto es para un regalo. Compré estos, que son stickers, que bueno, llevan así, ve Que yo, bueno, hay un cocodrilo y una hipopótama. Tú la puedes vestir o no. Bueno, son para álbumes infantiles, en realidad. Y enseñaros que cogí esto, costaba un euro. Y yo dije, bueno, pues por un euro, si ya trae hasta el celito ¿veis? Que es para poner, eh, para cortar el celo. El otro día armé, bueno, armé, armé tal liando Mira, tenía, eh, os cuento, tenía 12 intercambios, de los 12 se han quedado en 10. Bueno, pues hasta las 2 de la mañana estuve, doy pico, ¿ves? Envolviendo paquetes, paquetitos y mi marido liándome los paquetes grandes hasta las 2 de la mañana que se dice pronto gasté dos rollos de celos este que tenía el celo este me lo regaló Maca bueno pues este se acabó y hay otro por aquí en blanco este que también me lo regaló Maca se acabó <risa> terminé con todos los celos y entonces vi este y dije mira por un euro y digo ya, fijaros todo el celo que trae Dije, pues nada, me lo quedo Y el celo, yo no lo sé Pero a mí me parece Que trae esta rama Que es como así como muy navideño Entonces me quedan por mandar dos paquetes Esos dos paquetes voy a ver si los cierro Con este celo Yo digo que, que es, es así porque Porque como esto es papel Y se ve encima del papel Y se ve ahí un sombreado Entonces pues digo, yo creo que... Uy, he escuchado un ruido. Sí, sí, sí. Ay, a ver. ¿Veis? Que trae este ramillete. Y me parece muy navideño. Y digo, mira, yo lo voy a coger porque el poquito celo que me queda, no queda nada para que me quede sin, sin celo del todo. Y bueno, ya no tengo que envolver mucho porque los paquetes ya están envueltos. Pero quería meterle una cosita más. Y eso sí que lo voy a liar Cinta adhesiva y soporte Y por último también del Tiger Compré, mirad, estos lazos Que no eran baratos Valían 3 euros y pico Tengo aquí el ticket Este que valía 3 euros 3 euros es de lazo Traen 5 modelos El rojo, este que me gusta mucho El de lacito, el verde Y este, de parece caramelitos de navidad ¿Vale? Y traen... 3 metros cada uno, o sea que trae 3 por 5 por pues 15. Bueno, compré esto, porque los otros que tenía también eran de Tiger y ya lo he quitado. Y por último, enseñaros a ver que cogí, mirad, estas tijeritas que son súper finas, que cuestan las tijeras de costura 3 euros, son caras eran rosita pero mirad qué punta más fina tiene por eso la he cogido es que es es más fina que que esta mira una y otra y entonces dije bueno pues las voy a coger ¿Veis? de las tres estas dos se pueden parecer que esta esta es la más gordita esta y después esta ¿Veis? Y, y dije bueno la voy a coger En realidad la que me hace falta aquí es una de Para cortar el, el celo Porque mira, okay, de pegamento Mira cómo las tengo Estas son las de Las de Ikea Pero las tengo que limpiar con alcohol Y ahora las limpio Y ahora las limpio Y ahora las limpio y no termino de, de... Y esta igual, mira ¿Veis? Mira esto Y por aquí del pegamento Las tengo que limpiar entonces compré esa y me compré esto Que está chupado hacerlo Y entonces como tengo pompones de esto Pues voy a ver si, si hago esta, esto de madera Que también lo tengo Y voy a ver si me hago Si hago de esto Si no para este año, pues para el año que viene Estaban un euro Y dije bueno vale Y la cogí Vamos, yo aquí no tengo, tengo un árbol, pero en, de sobremesa, muy chiquitito. Y ya está. Estos han sido mis compras en Timor y en, y en el Flying Tiger. Eh, si, os gust, si os han gustado y me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Mira esto, ya está terminada, ya está seca. Que la he hecho esta esta cajita que lleva dentro las cositas y esto es precisamente para meterlo en esa bolsa que pero lo quiero envolver para un para un enna para un intercambio de navidad ¿vale? y mirad también compré porque me quedé tenía un riego de papel que yo no sé si tenía 50 metros ¿eh? de navidad era lo de los perritos salchicha que lo habréis visto en algunos intercambios que, que, que yo ya lo empezaba a usar. Tenía dos rollos, es decir, tenía... Entre los cursos el año pasado, pues me quedaba un rollo entero y quizá, pues no sé, del otro a lo mejor me quedaban 15 metros. Pues lo he gastado entero. Y entonces he cogido esto para envolver más regalos. Y estos son del Aldi. Esto no es que fui a comprar agua, el pan y todo eso Ve, este tiene 5 metros este es el de Merry y el de este tiene 5 metros y, y bueno porque hoy quería haber ido a al primar, porque en el primar venden unos rollos de papel súper geniales y trae muchísima cantidad pero al final le cambia los planes porque me voy a hacer tengo que ir a la óptica a graduarme en la vista y nada más, os dejo cuidaros. ¡Chao! Hola chicas, buenas noches, bienvenidos, bienvenida a su de papel. No, no me he vuelto loca, no, no, todavía no. Esto no es una mascarilla al uso, pero me la he comprado en primor y quería que vierais cómo se pone para que la cara que quede fresquita y si tiene alguna inflamación, que se te desinfle o se te desinflame. Ahora pasamos a la mesa y os enseño qué más compré. ¡Hasta ahora!